Los esperamos este 26 y 27 de noviembre al 17 Festival Anual Gastronómico del Carbuche. A partir del mediodía en ambos días. Los esperamos. esperamos.